Bienvenidos a mi bosque, soy Arve y bienvenidos a mi canal. Hoy os mostraré cómo hacer esta vela paso a paso. Bien, tenemos a fundir eh, parafina de 56 para utilizar con este rollo de, de cartón del papel higiénico. Tenemos mecha, 100% algodón, Q3. Tenemos también este pequeño bol. Que es con el que haremos el, el sombrero de la seta. Emplearemos también estas dos crayolas. Si no tenéis crayolas podéis utilizar anilinas. Y tenemos esto. Esto es cera para velas talladas. recordar velas talladas. Bien, vamos a coger la, la mecha. Vamos a cortar un trozo grande para hacer nuestra vela. Vamos un poquito más Sí, un poquito más por aquí Porque vamos a sumergirla en cera Después de haber hecho esta vela madre Esto va a ser una vela madre La que vamos a hacer con el rollo de, de papel higiénico Con el cartoncillo Sumergimos la, la mecha en cera En la cera de parafina de 56 Para parafinarla. Entonces es muy fácil para afinar una, una mecha Bien, vamos a utilizar Un poquito de aceite Corporal Para bebés Podéis utilizar otro tipo de desmoldeante Aquí en la base de, de esta bandeja Que es donde haremos el, el tronquito de la seta Así más o menos Bien, a la, al cartón no hace falta echarle el aceite Vamos a echarle Ahora que está la cera fundida Apagamos el hornillo Y vamos a echar muy poquita cantidad de, de cera Una capita para que se nos sujete el cartoncito a la base Nada más, eh Sujetamos un poquito para que no se nos escape ya vamos, retiramos la cera de, del fuego Para que se nos vaya enfriando un poquito Aguantaros unos, un poquito, unos segunditos Para que se vaya enfriando esa capita ¿Veis? Si no se escapa Bien, ahora le seguimos echando un poquito más de cera Si tenéis que esperar un poquito más, esperar Es preferible que esté bien, bien eh, fría la primera capa Y bueno, la cera que echamos que tampoco esté muy caliente. Bien. Hemos esperado, no habéis visto, pero hemos esperado un poquito a que se nos enfriara la, la cera de, del cartoncito para ponerle la mecha. De, ha pasado un, una noche y pasamos a desmoldear el cartón. Ahí, tenemos una vela madre que ahora sí la vamos a ir modificando. Bien, ya, hemos, ya tenemos caliente la parafina para velas talladas, recordar, velas talladas. Y vamos a sumergirla unas cuantas veces esta vela madre. Queremos que engorde y, vaya, y poder ir dándole un poquito más de forma. se ha pasado un poquito, ya veis que ha engordado bastante nos, nos salen por abajo unos goterones que vamos a cortar y aprovechar para seguir para fundir, Os, me refería a estos eh. ahí cortamos y aprovechamos que sigan fundiéndose que nos valen perfectamente y seguimos sumergiendo ya veis sumerjo en cera y en agua Y esto es nada, un ratito así ir sumergiendo. Ya le vamos dando un poquito de, de, de grosor para la parte inferior del pie del tronquito. Y cortamos las rebabas estas. Y seguimos. he cortado ahí un poquito para que veáis que ya ha avanzado bastante esta vez no vamos a cortar las rebabas estoy dando forma un poquito al, al tronquito y metemos las rebabas hacia adentro hacia la base para redondear este pie bien esto con para final 56 eh, no resultaría y menos con otras de mayor graduación, ¿eh? Mirad cómo queda así cerradito. Y vamos a darle otro poquito más de. mirar os muestro a comparación de cómo era el tubito y cómo está ahora. Le damos un poquito más de grosor en la parte inferior, del pie de la seta. Simplemente eh, introduciéndolo como uno o dos centímetros. Que vaya engordando y volvemos a meter las rebabas hacia adentro ahora terminamos de, de sellar esta parte inferior y ya la podemos posar ya está listo nuestra base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues echar eh, perlitas de parafina para velas talladas a calentar. Vamos a hacer el sombrerito. Así un poquito más. Y ya nos llega. Ya la, la traigo aquí eh, fundida Aquí está el cacharrito Lo vamos a aceitar por la parte interior Para poder desmoldearlo bien Por toda la superficie interior del, del recipiente Por favor, echarla por toda la superficie Para que no se os quede pegada y también le ampliamos un poquito por el borde ya tenemos listo nuestro recipiente bien, la crayola, vamos a echarle primero la mitad para ver si nos vale el color ya veis que se, se funde muy rápidamente, podéis observar bueno, eh, un poquito claro me parece que queda vamos a echarle la otra mitad Que, queda, que quede con más, más consistencia y qué vamos a hacer pues como hemos hecho con algún fanal echamos eh, dentro la cera y le vamos a dar vueltas al recipiente vaciando la cera que hemos vertido para así ir haciendo pequeñas capas en la superficie de este molde bueno molde eh, nada era un recipiente después de esto de aperitivos pero si tenéis un, un tupper o algo así también os vale aquí tenemos que ir dejando que se vaya enfriando un poquito más la cera que no esté muy caliente ¿eh? para que se nos agarre mejor a las paredes Cera. Bien, ya veis que ha, ha engordado bastante y, y la diferencia del color del recipiente Donde la calentamos A donde estamos haciendo el sombrero de la seta Ya veis que, que no es tan intenso como parece el, la cera líquida Bien, ya hemos terminado con el rosa y he calentado eh, nuevamente cera para tallar y le he añadido la crayola blanca, la crayola blanca entera porque también quiero un color muy intenso. Le cortamos aquí el, el borde porque quiero que la, el color blanco eh, cubra la parte roja. Del, del bordecito del sombrero y seguimos vertiendo bien, podríamos haber utilizado otras técnicas para hacer esta vela pero yo creo que esta es la más sencilla y más fácil de, de hacer en casa vamos a aplicarle un poquito de calor ahí en el contorno para con un punzón marcar o una varilla si tenéis marcar unas líneas que suelen tener las setas por la parte de dentro del sombrero bueno aprovecho ahora para recordaros si os gusta el, el vídeo darle al like Suscribiros si aún no lo habéis hecho eh, tenéis, Si estáis suscritos tenéis comunidad donde os iré informando Bien, ahora con el punzón vamos a hacer un agujerito en el centro del sombrero Y vamos a desmoldar Aquí tenemos el sombrerito Pero aún no ha terminado Hay que alisarle los bordes Primero vamos a ver que, que entra bien por el agujerito Vamos a agrandarlo un poquito más A ver si la mecha se ha colado Está muy blandita, tengo que cortarle la... Ahí, ahora sí entra Bien, la retiramos porque, como os he dicho antes Vamos a, a alisar los bordes de este sombrerito todo el contorno. Y con, con nuestras manos vamos alisando. Ahora sí, ya terminado de alisar. Introducimos la mecha. Y dejamos caer el sombrerito sobre el tronco. Sobre el pie de la seta. Comprobamos que se este, unan que bien. Sí. Bien. Ahora vamos a hacer una especie de, de circulitos irregulares para simular las manchas que tienen las, estas típicas setitas hemos calentado las, la lámina blanca, la lámina blanca es cera maleable en lámina ahí llenamos un poquito más de, de botoncitos hemos terminado de rellenar el sombrerito, ahora vamos a, una, a, la, parte, a la parte final que es rellenar con cera No hasta arriba Pero sí para que se nos una El pie de la seta con el sombrero Y aquí tenéis el resultado final Una simpática seta De enanos En un bosque animado Muchísimas gracias por verme Por seguirme Por estar ahí Y chao Nos vemos en el próximo